año pasado, ya esta temporada que pasó, jugué la temporada completa sin tener ninguna lesión gracias a Dios. Y me vine a integrar temprano al equipo porque tengo meta de, de ser abridor para el año que viene y quiero empezar desde el principio. Encontré muchos muchachos aquí que ya tienen mucha experiencia en la liga, como Denis Bautista, Guzmán, esos muchachos. Hay muchos muchachos jóvenes que fueron cogidos en el draft este año que vienen con hambre de, de ayudar al equipo y nosotros también con un poco de experiencia podemos, podemos hacer que el equipo llegue lejos este año. Desde hoy vi que mucha gente se integraron, eso significa muchas cosas buenas, que hay mucho interés y mucho, mucha motivación. Aquí. Este año venimos más fuerte y le pedimos siempre el apoyo a los fanáticos de Leones del Escogido, que nos apoyen y que siempre le den seguimiento a la pelota, porque verdaderamente sin ustedes nosotros no somos nada.